Animatón, como usted ya lo sabe, es el tradicional programa de animación, diseño y multimedia que traen para ustedes SAE Instituto México, Presumiendo México Casa Productora y Designare Media. Yo sigo siendo Bastián Pascal, no acepten imitaciones. Y aquí a mi lado está el compañero al que ya conocen y han aprendido a creer, Damné Jesús Pérez de Rigoyen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Jesús, bien. un poquito nostálgico porque este cierre de temporada ha estado bueno. Ha sido, ha sido todo sido... un trimestre este programa, hemos tenido, pasó mucha gente por aquí, casi 10 invitados me parece. Está cañón. Y pues hoy también tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar ahí platicando un poco de ilustración y vamos a cambiar un poco el formato justo con motivo de nuestro cierre de temporada. Vamos a, a variarlo un poquito en cómo vamos a abordar lo, los temas, nuestras clásicas secciones de agenda cultural de noticias. Las vamos a encapsular ahorita para estar platicando y pues recordarles que estamos en vivo. La gente que nos esté viendo que mande sus comentarios... Y si lo están viendo en retransmisión en nuestros canales, pues también no dejen de comentar ahí, no dejen de enviarnos sus... Eh, contenidos que les gustaría ver porque pues vamos a seguir empujando este proyecto y cambiando su formato y adaptándolo para seguir este compartiendo con la comunidad exacto animatón seguirá evolucionando de maneras insospechadas en el futuro próximo por lo pronto por favor compartan no solamente este sino los otros 11 videos que hemos hecho pueden encontrarlos en las redes de ultra méxico radio o en youtube con designar en media y para cerrar con broche de oro vámonos sin más preámbulos si te parece a las, noticias, a las noticias. A las noticias. y agenda cultural. Entonces, pues para arrancar, eh, tenemos que SAE invita a toda la comunidad. Eh, SAE es eh, el Instituto Dedicado a Arte Digital, a Diseño de Audio, que está ubicado acá en Ciudad de México. Una escuela bastante grande y abre sus puertas en lo que le llaman el Open Day para que la gente venga a conocerlo y hacen una oferta de, de talleres, eh, de muestras y demás para que vengan a conocer lo que ofrecen sus siete licenciaturas. Entonces, los invitamos a que entren a, a sae.mexico.edu para inscribirse, porque esto va a ser el 10 de marzo. 10 de marzo se abre y pues pueden venir a conocer, va a haber charlas acerca de negocios de la música, ingeniería de audio, animación digital, que es aquí nuestro, nuestro nuestra carnita, mero nuestro mero mole, programación de BJ, diseño de cine digital y postproducción, y comunicación transmedia pues totalmente eh, arte multimedia es Exacto. lo que pueden venir a aprender a SAE. La entrada está abierta para todos aquellos que tengan entre 15 y 22 años yo ya no soy bienvenido lamentablemente <risa> vale la pena irle rascando si estás en la preparatoria y crees que no todavía me quedan dos años no sé qué nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde para empezar a considerar sus posibilidades entonces asómense quien quita y les late Sí, vengan, se van a ofrecer ahí dos talleres prácticos, entonces para que se informen bien, entren a, a, la CES, a las sedes, eh, al sitio web de SAE, también lo estaremos este, compartiendo en nuestras redes, pues que reserven su lugar, aparte pues está abierto para todos los, los interesados y que vengan y conozcan las aulas, los laboratorios. La verdad, es pues, un colegio bastante bien equipado. Instalaciones muy interesantes. ¿Ya tienen cuántos años hay? Como siete en Fue México. Fue su aniversario ¿no? recientemente. Claro, de hecho, se claro. celebró. Este, tuvieron, de hecho, algo que, que sí hay que reconocerles es que siempre está toda la dirección académica como buscando que los alumnos estén en contacto con, con la industria, no solo local, sino global. Y recientemente tuvieron un evento cerrado de, para su comunidad de estudiantes, pero les acercan contenido muy interesante de invitados internacionales que traen para para hacer este dar charlas y demás. Entonces también echen ojo al, a las redes del Facebook de SAE para que se pues, estén al, al pendiente de lo que está pasando también acá en la industria. Ellos muy muy este participativos siempre en, con los festivales, con los eventos y pues acá también nos abrieron las puertas para empezar a, sí, los a extender estos proyectos. Entonces, buenísimo. Open Day, talleres, experiencias, tecnología y mucho más de SAE México, sábado 10 de marzo de 9 a 2 y media. La invitación está sobre la mesa para que lo consideren. Otra notilla que tenemos por ahí es que el Festival de Animación Annecy, el más longevo y uno de los más importantes de todo el mundo, acaba de dar a conocer su imagen de este año, su nuevo cartel. Así es, y pues este cartel eh, lo estaremos compartiendo ahí en redes. es eh, Por cartel nos referimos ahorita a la imagen promocional. El póster. El póster, no al cartel de contenidos, que ese también ya poco a poco lo van a, anunciando. Yo ahí lo que les recomendaría, si están interesados en estos festivales y... Son festivales que eh, tal vez en un inicio es difícil como acceder, pero pueden seguir la información online. Se suscriben a los newsletters y siempre van a tener ahí como pues toda esta eh, comunicación llegándoles a sus correos o a sus, a sus redes. Si sí, sí, todavía usan correo electrónico, <risa> porque aparentemente... <risa> es curioso ahí que pareciera que de repente queremos descartar ciertos canales de comunicación y son a veces los más efectivo. Es, que ¿no? es muy sencillo, pues no, el correo ya todos estamos te, familiarizados. Diario lo, diario lo abres, entonces... A pesar de todo. Más bien lo hay que hacer buenos hábitos de cómo consumes esa información porque si no se convierte en spam, te suscribes a todo y te llega y empiezas a, a discriminarlo y ya no le prestas atención. Entonces saber sí, elegir qué quieres que te llegue. Y bueno, este cartel, eh, eh, para que le echen ojo, lo diseñó Pascal Blanchet. Y nos presenta una gráfica inspirada en los años 30, y se ve ahí al fondo una, un lago y eh, un edificio en blanco, un, un castillo, un palacio, que de hecho se llama el Palacio Imperial. Y hay como nota para que, eh, hacerle eh, promoción aquí al mercado MIFA, es el Palacio Imperial, es la sede de varias de las actividades que se llevan a cabo durante el ANESI Festival, que aparte de ser una muestra de cine, de tener eh, esa proyección de cortometrajes, de películas en, en la Cineteca, en el Palacio Imperial se lleva a cabo talleres, conferencias y también eh, el MIFA, que es el mercado internacional, que es donde las productoras van y ponen su stand y están volanteando y dándote informes y buscando <risa> hacer este, colaboraciones. Financiación. Y, a, y te reciben, te invitan por ahí a lo mejor este un trago, que comas algo y te platican y te presumen todo lo que están haciendo México ha tenido mucha presencia en los últimos años gracias también a que Pixelatl ha estado llevando como embajadores de México eh, la presencia donde están y llevan la presencia de varios estudios, entonces también para que estén ahí atentos a lo que está haciendo este Pixelatl para que se suscriban, se sumen y, y si están y, desarrollando algún proyecto importante, son un estudio y consideran la posibilidad, pues, de darse una vuelta a Annecy. Es un lugar, es una plataforma invaluable, pues, donde puede uno. Sí, ubicarse. sí, como que es importante y ya hay esa presencia. Pues aquí, igual, recordarles que hace un año estuvimos presentes allá documentando. Este año volveremos a ir. Eso. Y vamos a estar este, igual tratando de cubrir lo que sucede respecto a México y también eh, en general en el festival. Y pues que leche le en ojo, tenemos publicado por ahí un contenido, un pequeño documental de unos 40, 50 minutos sobre los proyectos destacados mexicanos que estuvieron presentes en Annecy en 2017. Esperemos que haya muchísimo uh -huh. más mexicanismo que ofrecer este año. Sí, esperemos no. que, que se rompa ese récord porque el año pasado fue presencia récord en, en cortometrajes, en proyectos que estuvieron en pitches en el mercado, la presencia este, en cantidad de mexicanos, creo que había más de 30 mexicanos por allá este, en todos lados, entonces ojalá se siga repitiendo esto y que se sigan rebasando también estos estos récords de asistencia y de presencia y pues, Estabas mencionando justamente Pascal Blanchet mi tocayo, tocayo. Mi diseñador del cartel de este año de Annecy, y trabajó también con Wes Anderson, sí, recientemente, este, ¿no? Sí, de su biografía él ha trabajado para el New Yorker, para Wes Anderson y eh, apenas acaba de iniciar un, la producción de un cortometraje con National Film Board of Canada. Entonces Pascal Blanchet también les recomendamos que se avienten ahí un clavado a Google y estaremos cubriendo esto también compartiéndoles notas. Claro. y que le echen ojo, y este cartel pues muy bonito, la postal que vemos es, es re, tal cual un retrato de lo que es Annecy, este, agua la cristalina, el palacio imperial, una, un pequeño poblado de Francia que es pues, sede de, de este festival, ¿no? de los más importantes la claro. animación. Hablando de festivales, acaba yo a colación a Wes Anderson porque acaba de terminar el Festival de Cine Internacional de Berlín, la película que abrió el programa este año fue el nuevo largometraje de Wes Anderson Isle of Dogs, una película stop motion que ganó el premio a Mejor Dirección okay. este año. Es la primera vez en la historia del que Festival sé. de Berlín que una película de animación recibe ese premio. Entonces es, es un hecho muy destacable, muy... Muy destacable de que sí cambia hasta la... Puede cambiar la percepción que hay hacia eh, el eh, cine de animación. Está ¿no? Sí, yo creo que en los últimos años se han estado haciendo algunas películas como Anomalisa, por ejemplo, directores okay. de live action consolidados que están haciendo un cine de animación de largometraje serio en mm -hmm. Estados Unidos que puede, digamos, apelar a que la audiencia en general cambie un poquito justamente su percepción sobre que, que la animación no solamente es para niños, no solamente es Disney, que puedes sí. hacer todo tipo de cosas, pues, y que puede competir en todas las ligas, pues, que no consideren, ay, esa animación es menor, no es una película de verdad, porque lamentablemente estamos arrastrando muchísimo ese tipo ese de Ese tabú, prejuicios. ¿no? O sea, esa idea de que pues, esa animación es para niños, son caricaturas. Ándale. ¿no? Ay, oh, mm. caricaturas. Estaría, <risa> Estaría bien <risa> y para siguientes este, contenidos, <risa> inclusive hasta para romper con ese tabú de que dirigido a niños, deberíamos de aventarnos por ahí una curaduría de de Anale. animación más adulta, ¿no? Sí. Por ahí recuerdo también Chico y Rita, fue una de las primeras películas que vi que empezó a hacer mucho ruido y que era totalmente una temática para adultos. Claro, adults. estuvo nominada al Oscar mm. y todo. Entonces, y, y justo eso, que empiezan a tener esa presencia seria, ¿no? Formal para, para este tipo de premios, pues es, habría que hacer un buen compilado ¿Eh? de, de obras que podamos recomendar. Hay algo ahí que explorar. Este, ¿Pues Pasamos qué? a otra nota. Que ¿Te comparto? ¿O no, quieres agregar dale, otro comentario acá? Ya, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. <risa> <risa> eh, para todos nuestros colegas que hagan ilustración y de hecho también por ahí los que hagan animación, eh, Pictoline, en este proyecto de noticioso, de información, está lanzando junto en colaboración a Marca México, que es la marca que trata de, de llevar toda esta presencia también de México, internacionalizarla uh -huh. eh, y de darle como esta cara tanto de turismo y de cosas que suceden aquí que nos enorgullecen. Están lanzando la Bienal de Ilustración, la primera Bienal de Ilustración aquí en México. Y va a haber un jurado de ilustradores eh, super top. Eh, está abierta ahorita la convocatoria, el cierre es el 27 de marzo. También está en muy buen tiempo de, de entrar. Y pues es un esfuerzo por reunir, reunir a los mejores exponentes respecto a la gráfica mexicana. ¿no? Entonces que le echen ojo. Hay un premio, un premio que es bastante atractivo de dos premios de 115 mil pesos. Ándale. Entonces para esta primera edición y pues se hace no solo con el solo para atraer el talento sino pues para darlo a conocer y poner a México como un referente no de, de gráfica que eso pues no no se cuestiona o sea hay ilustradores sí hay toda una tradición top pues. aquí como una gran diversidad también de gráfica y que entren me parece que por ahí en las categorías por ahí hay algo relacionado a GIF entonces todos nuestros colegas que Andale. se dedican a la a la animación, podrían este, entrarle. Hay por dónde colarse. Y pues gente que va a estar de jurado internacional, nombres que les podrían este, sonar Gary Baseman de Estados Unidos, este, Macbeth, de Francia. Son gente que es referente también a la gráfica, a nivel internacional. Si <risa> sí te creo. Pero, para que le, le entren. Y bueno, pues viene viene presentado por Pictoline. Entonces ellos sí, han claro. estado haciendo, aparte de toda su labor de informativa, han estado empujando mucho toda esta parte. Pues, de hecho, renovaron mucho el tema de cómo se comunica en, sí, en internet. Sí, sí, claro, ¿no? es súper interesante cómo esta idea de una imagen dice más que mil palabras, en este caso Píctola, en trabaja con imágenes y palabras. Pues, y con mucho gif, es de... que es llevar la animación, ajá. Eh, ajá, llevar la comunicación ya es esta parte de la animación. Es una información digerida, amena, este llamativa, digamos, estéticamente muy agradable y, y, y hay muchísimas... Es como cuando se mete uno al periódico y lees los encabezados, digamos, aquí tienes un poquito más que eso, pero es igual de rápido, es igual de más sí, efectivo. Sí, hasta es, más recordable. Y, y, ha, y ha sido, digamos, un, un modelo tan exitoso que está siendo imitado, digamos, uh -huh. por otras plataformas, ¿no? ¿Sí? Me parece que cultura colectiva lo está empezando a hacer, otro tipo de sitios también de difusión cultural. Es, es un modelo muy atractivo, pues, como los videitos de Facebook también, de Playground y estas cosas. Sí, que, estos videos cuadrados, ellos lo empezaron a traducir redes. como al, también a, primero, unas infografías, luego que el GIF, y tienen un cierto toque de humor, también es, es, es realmente creo que ellos han, han entendido muy bien cómo funciona la comunicación en redes sociales y lo han estado empujando y, y sobre todo también han estado colaborando mucho con talento nacional e internacional para, para esa gráfica rica llevarla a, a esta parte de comunicación Ándale. Y noticias. Pues vamos, yo digo ya, sin más preámbulos, invitado, Con ¿no? Nuestro invitado, invitado que hablando de arte invitado. va a ser alguien que se dedica a esta parte de ilustración y podemos seguir ahí discutiendo todo este tema de la comunicación. Andale, y que nos platique de qué hace y a ver qué más. Y manden sus comentarios. Vamos a un pequeño corte. Brevemente estamos de y vuelta. Y aprovechen para escribirnos y demás. Sale, vámonos a un pequeño corte, ya volvemos. ¿Te han roto el corazón? ¿Has salido con un idiota... Eh, tras otro... Tras otro? Presentamos el corazón idiota pero valiente. Un pin que conmemora todas tus malas decisiones. Eh, pero sobre todo tus ganas de seguirlo intentando. Porque los corazones idiotas merecen un gran reconocimiento. Llama ahora. Nuestras operadoras te están esperando. No es cierto, no tenemos dinero para operadoras. Compra en línea en Kiché. vuelta muchas gracias por estar con nosotros en animatón tenemos un invitado muy especial el día de hoy es alfonso cervantes ilustrador está aquí hola alfonso bienvenido Hola, me escuchó. Sí me escuchó. Okay. Sí nos oímos. Esperemos que sí. Pues Asumimos que, que sí. nos hagan señas. Asumimos desde la cabina. que todo está Aparte, saliendo en orden. Hay como mil cámaras, entonces no sé ni a dónde voltear a ver ni nada. Ah, ese eh, soy miren. yo, miren. Soy sí, ilustrador. <risa> soy ilustrador. Gracias a todos Mira, por sí estar chistes. Esto es real, ¿eh? No, <risa> es verdad. Pues Nos estamos monitoreando aquí en vivo en pantalla. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios, sus preguntas para Adolfo. Adolfo, Adolfo. Adolfo, Adolfo. Alfonso. Me voy a ir de aquí. <risa> no, no, no, no, eso no es, no es nada de lo que me prometieron. Yo quería chilaquiles. Este, eso es saliendo de aquí. Aún quién? estamos a tiempo. Aún okay, estamos okay. A, tiempo, así no a tiempo. Me prometieron un, este, ¿cómo se llama? Un set con todo blanco. No lo veo aquí nada. El, ¿Qué, digamos, ¿Qué es este cuchillo? Me, ¿Sí? me, puse, me puse diva. No, no es <risa> Toma. Eh, pues, pues arrancamos. Que te, ya tenemos aquí en videojuego un poquito de la gráfica que, que ¿Qué genera manejo? este Poncho. <risa> Y, eh, pues, platícanos un poquito de, de ti para arrancar para la gente que, okay. que, que te conozca. Pues, soy Alfonso Cervantes, soy ilustrador. Eh, la verdad es que empecé a ser ilustrador desde hace muy poco. Eh, no ilustraba antes, no me gustaba como mostrar mi gráfica y así. Eh, me enfoqué un poco más al branding, diseño marcas, ahora por, por mi cuenta. Soy diseñador de marcas y me gusta, ya sabes. Pero la verdad es que, o sea, el branding me gusta, la ilustración es lo mío, o sea... Aprendí como a expresar muchas cosas, mucho de lo que yo sentía y todo, gracias a la ilustración. Y pues de repente cuando me di cuenta ya era ilustrador. Sí, <risa> o sea, ya como, Sí, no lo planeé, de repente fue como... De, ah, wow. ¿Cuánto tiempo llevas publicando en el Facebook? Yo creo que como año y medio. Año y medio. Año y medio, sí, pero me volví así extremo de que... Facebook, Twitter, Instagram, Dribble, o sea... Eh, por como, todos lados. Sí, fue como de, bueno, si vas a publicar vas a hacerlo bien, ya sabes, esto es como tu carrera. Como tener disciplina y hacerlo, sí. porque veo que compartes más de un arte por día a veces. Sí, sí, sí. sí. Eso ya es mucha, vale. mucha... Es que, esperen, no me veo gordo, porque si me veo gordo me voy de aquí, ya les dije. <risa> <Se corriguen. risa> todo, esto, todo esto es broma, la gente va a creer que es de verdad. No Exacto, no sé. ¿qué le pasa ¿Qué le pasa hombre? a ese hombre maldito? ¿Ya lo viste? <risa> no, este... Sí, la verdad es que... No es un hobby, ya sabes, no es algo que debes tomar a la ligera, no es algo que nada más lo haces y lo sacas y ya, en realidad tiene como mucha mucha perspectiva en cuanto a, pues este es tu trabajo, ¿no? O sea, es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser, entonces, eh, pues el hecho de estar en contacto con tus seguidores, de escribirles, de hacer ilustraciones, de con conectar con ellos, ya sabes, o sea, no solo quiero subir ilustraciones para que digan, ah, qué chido, like, no, o sea, en realidad es como... Conecto con ellos a través de un sentimiento común, ya sabes. Yo siempre tengo el corazón roto. Ahí está que <risa> el corazón no idiota que de, de de Sí, el corazón idiota, pero valiente. Eh, siempre tenía el corazón roto. Empecé a ilustrar debido a una, un evento familiar que tuve algo muy fuerte. Entonces, como no sabía cómo sacarlo, no sabía cómo cómo hablar de esto, cómo, sen, o sea, cómo expresar ese sentimiento, dibujé, ¿no? Y cuando me di cuenta, había conectado con un chorro de gente. O sea, y sí. la gente también se siente así, ya sabes, la gente también siente lo que yo siento, y es increíble, es como, a veces, digo, me está llevando, no, no puedo decir groserías, me lo advirtieron, me está <risa> llevando la tostada, y, y eso es como quiero ilustrar, ya sabes, quiero ilustrarme a mí que me está llevando, porque, ¿qué crees?, sí me está pasando, sí, claro. y lo pongo... Y, y la gente está ahí, ya sabes, y la gente dice, me estoy sintiendo igual que tú. Y tengo seguidoras que me ponen así como, me espías. O sea, me espías y estás Ey, ahí. Y me estás inspirando mi vida, a mi vida sí, deja sí, robarte. Sí. Mis... sí, sí, sí, la vecina de enfrente tengo unos binoculares, todo lo que le pasa lo tuiteo. No, es <risa> Una fuente inagotable. Sí, inspiración. inagotable intenciones <risa> le rompen el corazón a cada rato. La vecina en realidad soy yo. La buena materia. <risa> sí, entonces, empecé a conectar y eso me encantó, ya sabes, me encanta... Eh, que mi gráfica pueda ayudar a alguien a expresar algo que tal vez comúnmente no dicen o comúnmente no tienen algo con qué expresarlo, ¿ya sabes? Claro, se va mucho al, al sentimiento que mucha gente muchas veces se abriga en no, sí, en no compartir decirlo. eso, ¿no? Exacto. Siempre estamos bien y en internet siempre sí, estás Sí, sí siempre bien. Nunca te proyectas vulnerable. No, exacto. Yo soy la persona más vulnerable de este planeta. O sea, es como mi hobby, aparte de ilustrar, es llorar. Entonces, es como, yeah. <risas> ya sabes, es como... Soy vulnerable, me duelen muchas cosas. Claro que cuando me ofenden me duele, cuando me rompen el corazón me duele y todo esto. Y es como siento que creé a Alfonso Cervantes como ilustración y como todo esto para poder expresarme. Y en un momento encontré que no solo me expreso por mí, sino que ayuda a otras personas a expresarse. Y es como de bueno, ya, o sea, ya mañana me suicido, no hay problema. No, este <risa> ya ayude a alguien sí. con permiso. Entonces, increíble, sí. increíble. Pues es que finalmente en esta época. Creo que estamos muy necesitados, muy urgidos de honestidad, sí. ¿no? Es, es un momento muy difícil en muchos sentidos. La posverdad y las noticias falsas y ya nadie sabe sí. qué creer ni a quién creerle. Y de pronto poder poner tu corazón enfrente, y que la gente se reconozca. Evidentemente estás conectando muchísimo porque tienes más de 35 mil seguidores en Facebook en este momento. Y dices que llevas año y medio. Sí. A mí, que, que llevo muchísimo tiempo <risa> intentando construir una audiencia, me parece Digno de aplaudir. Ah, gracias. Sí, la sí, sí. Gracias, sí. A veces siento que son poquitos, como en comparación, ya sabes, siempre te comparan. Me meto siempre. a, a Bijans o cosas así, veo ilustraciones de alguien y digo. ¡Qué increíble! O sea, tienen unas gráficas preciosas. Y de repente veo la mía como un poco más chistosita, lindita y así. Pero a veces es como donde digo, ok, ahí mete el mensaje. Ya sabes, estudié diseño de información. Que haya más un concepto sí, y, y a través del... Concepto, de... concepto detrás. Eso siempre, antes de empezar a publicar, siempre quería que la mayoría de mis usuarios pudieran hablar por ellas mismas. Ya sabes, sin que tuvieran un texto ni nada. Uh -huh. Y uh -huh. esa es la parte como del diseño de información, ¿no? En lugar de decorar... Me necesito conectar al público con un mensaje Entonces necesito que el mensaje ¿no? uh -huh. Entonces es como de, pues si voy a poner un corazón frágil Tal vez lo meto en una caja y le pongo el símbolo de frágil afuera Ya sabes, como el de la, la botella sí, rota sí, y sí, así sí, sí. Y es como, no te estoy diciendo que es frágil Pero basado en signos, basado en símbolos Eres capaz tú de identificar la fragilidad del mismo corazón Como, con, sí, como llevar esta, esta, esta parte de signos Tú eres diseñador gráfico de carrera diseñador de información, diseñador de información. Sí, sí, sí, es lo ¿Cuál mismo. Es no, la no diferencia. No es eh, los diseñadores gráficos se enfocan en, más en, el, en la gráfica, no en, no, o sea, en que quede bien, que, que sea, sea ah, digamos, como la técnica y la estética. Sí, sí, sí. Técnica y estética, un poco más como estética, y nosotros vamos un poco más por el mensaje. Incluso si la ilustración es fea, o si la okay. estéticamente no es preciosa, pero conecta, hace que el público haga algo, hace que las, las que personas... Su exacto, que las personas se sientan identificadas, lloren, se rían, compren un producto o algo así. Nuestra meta en general es más, o sea, tuvimos más como de semiótica, retórica, mucho más como de la parte de atrás de crear una ilustración. Y pues obviamente yo lo saco en cosas súper lindas y súper así bonitas, pero es como eso, ¿no? O sea, necesito conectar antes que ilustrar. O sea, antes que crear algo que la gente diga, qué bonito... Necesito mm. ilustrar algo que la gente diga, lo he sentido. ¿sí? Ok. Súper bien. Y, <risa> y, y sin embargo, tu estilo bonito es... Eres tú. Sí, pues sí. Digamos, ¿cómo llegaste un poco? Me estás diciendo bonita. <risa> eso está abierto. a la interpretación ¿eh? Yo no sé. <risa> no tan bonito. Okay, como El diseño está... de animatón, como el diseño del título. Que ¿Lo tiene él? ¿Lo tiene el se puede poner. En sí, algún momento lo podemos mandar al es, video. Estuvo, eso estuvo, estuvo divertidísimo. Al, Alfonso se rifó y reinventó el concepto de animatón para cerrar esta temporada. Es que que ma video? Me favor. mandan el logo y era así, rojo chillante, verde chillante y yo jamás... Jamás he jugado con esos colores, ya sabes, jamás los Ajá. he tocado, nunca los he tenido en mi vida. Y dije, ¿cómo lo combino con mi paleta? Y de repente empecé a bocetar ahí y fue como de, mmm, bueno, vamos a ponerle carita. <risa> o sea, era un bocetito, ya sabes. Claro. ya cuando lo vi fue como de aquí tengo la gráfica final. Muy bien pensada, muy bien conceptualizada. Claro, noches desvelado. Ya, este y tiene el acento con el sombrero. Con el sombrero. Qué, qué sí. bueno que tiene acento es porque acento, ese fue es todo con, un tema. Con, sí, no lo este tienen ¿verdad? En el eh, no. eh, creo que en el que te mandé todo. Sí, no, a eh, mí no me Es que no lo tenía ni cuando yo me incorporé al proyecto. Fue como de, esto se llama animaton. ¿Qué está sucediendo? Animaton. ¿no? Animaton. Oh, animaton. Animaton. Entonces, pero es el no. de animaton. <ríe> con acento. Bien. Buenísimo. Muchas gracias por intervenir el logo. Estuvo es, divertido, o sea, fue como una... de, pues, hagamos algo, o sea, no sabía que era su final de temporada, me siento como que debo dejar a todos en suspenso, Sí. Ah, ¿sabes? Claro. Así como, como que tengo que dejarlos así, final de temporada, o sea, es una, es una gran responsabilidad. Claro, tengo podemos que, así como fingir de... tu muerte sí, o algo Sí, sí, así sí, voy a anunciar algo muy fuerte. Algo final. fuerte. Yo al estoy, estoy embarazado. ¡Corte a negros! ¡Corte a negros! tuyo y se va! <risa> Estoy bien preocupado porque no puedo decir groserías, entonces estoy como de... Sí, se, se está en palabra, palabra. Es todo un reto, porque te yo, entiendo sí, sí Yo solo estoy pensando como en lo que diría mi mamá, ya me lleva la tostada y cosas así. Ah, no te preocupes, si dices grosería, nada no, más es un penalti ahí de... De, <risa> de, de pagar. 500 mil pesos. 000 sí, lo, pues lo de los sponsors, pues ya. No, ya, ahí, ya, ya fue. <risa> fue. No, no es sí. cierto. Sí, esta podría ser una muy bonita tradición para siguientes ediciones. Vamos a obligar a los invitados a que, a que, los intervengan, a que trabajen. Sería precioso, o sea, te mandamos el logo, intervenlo y así anuncia el video. Sí, sí, estaría súper Perfecto. Bien. Pues del corazón idiota que nos platiques ahorita qué onda con este proyecto, estás eh, ¿qué, queriendo incursionar en producto, ¿Qué? Es que no, o sea, <risa> No. Justo, todo, o sea, la, la producción me lo preguntaba y así, era como de... O sea, ¿te gustan los productos? ¿Quieres hacer, este, no sé, libretas y todo? Y yo, no, no, no. O sea, no. Okay. <risa> en realidad, eh, muchas veces, yo como que no te das cuenta de en dónde estás parado, ya sabes, como de qué estás haciendo. Y empecé a darme cuenta de que iba a exposiciones o iba a lugares y me preguntaban, ¡Ay, queremos una ilustración tuya! ¿Queremos una postal? ¿Queremos un...? Y yo no tengo nada. O sea, ya sabes, fue como mm -hmm. de, pues te puedo dar la mano, te doy un beso, <risa> o sea, pero no, pero no tenía nada con lo cual conectar, ya sabes. Y pues lo creé, la verdad es que primero lo creé para mi familia En diciembre se lo regalé a toda mi familia y amigos de navidad eh, Se lo entregué a, a eso, todos ellos, luego se lo entregué a ilustradores que admiraba ah, o sea, fue este como, como, <risa> te, te di uno a ti, dame Esto significa muchas cosas sí, sí, sí, lo amo. Pero luego a ilustradores que, que, pues, que los veo en Instagram o en Twitter Y uh -huh. así digo, wow, son increíbles y ojalá algún día llegue a ser como ellos Y pues se los regalé a todos y luego fue como de bueno o sea literal me, te, tuve una remesa así uh, habían demasiados y ahora quedó como bueno vamos a venderlos <risa> bueno vamos a regalarlos o sea literal ya es como mi tarjeta de presentación ya sabes es como atrás tienen mis redes adelante dice prácticamente quién soy pues es un bonito pin entonces lo entrego ya es como de tomen los quiero cuídense o sea no quiero hacer productos no quiero ya sabes como incursionar en eso de momento en realidad fue una manera en la cual quería agradecerle a mi familia a mis amigos a mis seguidores y a todos sobre todo a los ilustradores que me han inspirado, ya sabes. Entonces, okay. como, no estaría aquí si no hubiera visto pues, el trabajo de todos. Sacar sus, esa energía sé. creativa. Sí, tal como, cual. regalémonos cosas. Seamos una comunidad, no tenemos que ser unos ermitaños que no nos llevamos con nadie, ya sabes, es como... Toma, o sea, uh -huh. tú, y les mandaba, ya sabes, como un escrito de, ¿de verdad algún día espero llegar a ser como tú, bye <risa> <¿Ya sabes>? <risa> <risa> O sea, hasta, hasta pena me daba contactarlos en Twitter, así como, hola, ¿cómo estás? <risa> Pero son gente muy chida, o sea, en realidad la comunidad de diseño, de ilustración, son gente muy buena onda, todos se ayudan, todos se hablan, todos son lindos, y pues me han ayudado mucho, la verdad es que yo no estaría aquí si no fuera por muchos de ellos. Un sí. arroz <risa> Que aprovechando tenemos por ahí unos comentarios eh, Rápidos y express Pero para que vean que sí los eh, atendemos los estamos escuchando. Sergio Hinojosa Vega nos dice Final de temporada, Iconic Iconic, it's Iconic eh, Fredo Dolores dice Pony, te amo Corazón, estrella, estrella, estrella, estrella Gracias, corazón, estrella, estrella, estrella este, eh, Alfredo, ¿qué más? Dice Ponchi Corazón, dice Rosina Maricín Ah, ese es Ros, Ros, te amo Manden preguntas si quieren <risa> sí, este, manden preguntas Ahora es aprovechen, cuando Aprovechen, es el momento este, Ay, ay es la cámara donde puedo ver. Acá. ¿Cómo veces... me veo? Ya les dije que si me veo gordo, yo como Maraya me paro y me voy. Pues este, está acá, pero vamos como en delay de unos, vale. unos cuantos segundos. A mí me gustaría regresar un segundito a esto del corazón, porque me, me parece súper respetable y lo comparto muchísimo la idea de no querer andar vendiendo cosas. Uh -huh. Creo que el consumismo y estas cosas es un peligro para la Estamos humanidad. Estamos inundados pues. en publicidad. Es brutal, el... es brutal. Pero sin embargo, me parece interesante pensar. Eh, artistas que dan su trabajo de forma gratuita en internet ¿cómo, cómo, ¿cuáles son sus opciones para sostenerse económicamente? tú en tu caso tienes otro trabajo, digamos haces branding, pero ¿cuál es un poco como tu, tu reflexión si alguien lo quisiera hacer en tiempo 100% completo? Pues? Sí, o sea, la verdad es que desde hace muy poco, muy muy poco soy freelancer y pues obviamente mi gráfica de ilustración atrae a otras a otras marcas y atrae a otras personas, ya sabes, y es como les gusta ver que hay alguien que ilustra y que puede transmitir un mensaje a través de la ilustración, entonces marcas me contactan y es como... Oye, queremos que lleves nuestras redes, ya sabes, que ilustres para nosotros, porque uh -huh. pues no es lo mismo tener una fotografía bajada de stock o algo así que una ilustración propia, ya sabes, tu tus propios original. personajes, sí, exacto, uh -huh. tus propios personajes y esto. La verdad es que el branding si es algo que hago, me encanta, no, o sea, no sé por qué me gusta mucho, lo, lo termina uh -huh. haciendo, pero la ilustración, ahora que soy freelancer es lo que me ha, me ha estado llamando. Ya sabes, o sea, no intento volverme millonario a través de El Corazón Idiota Pero Valiente, sobre todo porque gasté muchísimo en el, en el comercial, la <risa> muchísimo <risa> la verdad, en los promoción. empaques. Estoy segura que estoy perdiendo, ya sabes. Nú, es números como de, rojos. Sí, no ¿sabes? pero no me interesa, es como de, quería poner la barra alta, ya sabes, es como de, voy a sacar un producto y no voy a sacarlo nada más así como de, Ay, ahí está, ¿no? un producto cualquiera y háganle como quieran y si lo quieren comprar bien o No, no. Hagamos algo bien. O sea, seamos uh -huh. diseñadores, pero seamos diseñadores bien hechos. O sea, hagamos una producción y paga un maquillista y dile a tu mamá que sea la... la, la operadora. La operadora. ¿no? O sea, mi mamá ni sabía. Yo no estaba en el país en ese momento, no pude llegar, se me atrasó el avión. Eh, estaba de vacaciones de Navidad y le dije, mamá, ¿vas a ser la, la, la operadora? Y yo, ¿qué? ¿Yo? El que se sí. come? Sí, o sea, la verdad es que soy un clon de mi madre, entonces pues al menos lo hizo bien. Y entonces es como de, mamá, tú ahorita va a salir bien. Aquí la vemos, dos segundos, doña Isis. Ahí está mi pobre madre. No quería lanzar el teléfono porque era el único que tenía en la casa. Y decía, Ay, lo sé muy bien, lo sí, sé muy bien. bien. Yo, yo, yo, la, yo soy su manager. Si la necesitan, llámenme. Contrataciones. Sí, con sí. Mi, contrataciones de media. Todos estamos ahí ya en red. Entonces sí, o sea, no pretendo hacerme rico del, del, del, del corazón idiota. E Incluso, como te digo, creo que le estoy perdiendo. Pero uh -huh. lo que quería hacer era algo que la gente pudiera tener mío. Ya sabes, es como de... Ay, queremos algo de poncho. O sea, no queremos... Cualquier producto, algo mal pensado, algo mal hecho. Entonces, tu imagen y ¿Sí? estás invirtiendo en tu propia imagen. De hecho, ¿Sí? es una inversión a largo plazo, ¿no? Pues sí, es como... Un... Mm, es Pero como... en realidad, o sea, en la fiesta de Navidad, cuando tengo una familia como de 50 personas, regalárselos a todos, fue como de, ay, la tía, ya sabes, o sea, de, todos lo, todos lo tenían y yo así de... Pues aquí está, o sea, eso es. Y de repente en Navidad ponerme a llamarle a los ilustradores y decirles, ¿a dónde te lo mando? O sea, ya sabes Ajá. de qué, así, okay. bueno, o sea, a, a Morelia, acá, a, a otros países y todo fue como de gracias, o sea, es, es un agradecimiento a todo lo que he visto, a todo lo que gráficamente me mostraron ellos y el camino que ellos hicieron, que ahora yo estoy como transitando. ¡Ay, mira! No, si, no, si no es tonta. O sea, <risa> <risa> ya sabes, es como de, se ve tonta, pero no lo es. <risa> no, pues estamos viendo aquí todo el resultado, la verdad, la producción, todo lo que dices es realmente invertirle a tu imagen. Pues es lo que estás comunicando de, de ti. Y habla, habla muy bien de ti, de tu trabajo y creo que atendiendo la, la, también la pregunta que decía Bastián, pues me imagino que esto simplemente va a significar en que más gente descubra tu, tu imagen y sí. si es acorde, siendo un proyecto tan honesto esta gráfica, llegarán en el caso comercial marcas que, que se adecúen a esto, que buscan este tipo de comunicación. Sí. Porque, digamos, en proyectos comerciales colaboras constantemente con marcas del de sí. nicho infantil, de sí, ilustración exacto. infantil. Sí, Ilustración infantil y cosas como, ya sabes, como marcas de, de ropa para niños y cosas así, porque en realidad pues es mi gráfica, ¿no? O sea, tampoco puedo hacer algo de ya saben, algo como turbo turbo corporativo o algo así. Ajá. Lo logro para gráficas de branding y, y de estas Branding cosas, orientado pero, a... Sí, orientado a eso, pero o sea, botellas, ya sabes, como de marcas de helados, cosas muy, muy infantiles, sobre todo guarderías. No me preguntes por qué llevo como tres guarderías al hilo. Y me encantan, ¿no? o sea, es como de, pues sí, claro, es usar mi gráfica junto con el branding y crear algo increíble. Oigan, qué calor hace aquí. Sí, <risa> ya te acostumbrando. <risa> ya te he porque todavía nos falta. nos falta, pero um, si nos puedes platicar un poquito justo de esto proyectos este comerciales, ¿cómo se abordan estos proyectos de gráfica ¿cómo lo llamarías? ¿gráfica para niños? Gráfica sí, infantil? gráfica infantil yo creo Uh, fíjate que lo que me gusta saber es primero la esencia del, del producto, ¿no? O sea, es como de, bueno, si es orgánico, si no es orgánico, si eh, va a vender helado, si son de yogur, si son... Ya sabes, obviamente primero conocer el producto. Y de alguna manera extraña, antes de crear el branding o el logo, todo empiezo con las ilustraciones. Porque sé que ellas van a ser las que van a decorar todo esto, ¿no? Entonces ellas van a ser como las encargadas de, de mostrar todo lo que, lo que va a venir siendo el producto. Entonces me encargo de crear una gráfica, igual como si se haría con un branding, definir colores, definir Paleta formas, todo... Eh, pero en cuanto a ilustración, ya sabes porque del arte, digamos sí, al que arte. Al, del arte va a nacer ya también la sí, porque no es lo mismo de... ilustrar como para tus redes sociales que para una marca, o sea, necesitas a veces, solo cuatro colores, necesitas, o sea, tienes que pensar y en limitarlo que se va in... a producción, exacto, o se va a imprimir, va a salir en, en botellas, va a salir en empaques, necesitas como tener un gran conocimiento de cómo reducir al mínimo una ilustración, pero sin que se vea simple, sí, que sin se... que tampoco se vea barata, ¿no? sí, exacto, que se vea que se vea compleja, linda, moderna, actual pero con muy pocos elementos. Y eso es algo que me encanta, ya sabes, como que en mi ilustración yo me explayo y hago lo que yo quiera y de repente ya es así como una bomba de confetti. pero para marcas sí tengo que reducirlo, sí tengo que tener una paleta constante. Claro. Hay una... un brief, sí, eh, hay... No hay, digamos hay la libertad creativa, pero de todas maneras hay lineamientos ¿no? sí, para no, un branding. Hay lineamientos de, incluso que ya son como personales, ya sabes, es como de, estás teniendo en tus manos a un cliente. Ya sabes, que muchas veces tal vez es una junta directiva gigantesca que confía en ti y a veces es, un, ya sabes, como una persona, una pyme. Una pequeña empresa es una y pequeña es directamente empresa, con el, sí, la persona que Pero igual que tal vez está gastando el dinero de su familia o, o algo para, y lo está confiando y tiene en ti. que hacer tí. esa inversión. Sí, y... claro. O sea, el branding no es nada más un logo que haces. Es algo, eh, pues, ya sabes, es como tienes la responsabilidad de un producto. Es la cara de Exacto. la empresa, de sí, la marca, sí, sí. del producto. O sea, si se vende o no, ya, ya va, va a depender de otras cosas, pero... Si se ve bien o no se ve bien, es tu culpa. No, y es, pa es totalmente una inversión. Es parte de la comunicación sí, sí. y le tienen que apostar a, a eso, a, a llamar a un, a un profesional ¿no? de la gráfica. Si nos pudieras platicar de un proyecto que haya sido de de desafiante... Ah, que tengas, el, el, la, <risa> la ahí está como arriba la, la gráfica para la orquesta de Singapur. Ok, eso suena... Tienen una... Órale, sí, vaya, no, vaya, o vaya. sea, de repente de... fue como calor, perdónenme. Siempre a sudar. Está más arriba, niños. <ríe> este son... Es Estos son wallpapers. Ah, <risa> <risa> Lo, lo, es lo, lo, lo bien, preparé bien, para bien. que estuvieran. en ciclo. Descarguen los wallpapers. Están preciosos en mi página. Son gratis. Igual así, o sea, ya sabes, como de, te metiste a mi página, descargo un wallpaper. Pero lo de Singapur fue un reto gigantesco, ya sabes. Eh, anualmente hacen una... Pues, una... Pues, No sé, una apuesta sinfónica. No sé cómo se dirá. Eh... De, de niños, o sea, para niños y con gráfica de niños y pues, en este caso fue el carnaval de los animales, de un francés, no recuerdo cómo se llama, ya está muerto, este, y pues tenía que representar a muchísimos animales en un solo lugar y en ese momento fue como, cuando lo empecé a dibujar era un desbarajuste, ¿no? Pero luego fue como de, ok puedes hacerlo geométricamente. Me encantan las líneas geométricas, me encanta como intentar usar colores y todo esto, pero de otra manera, ya sabes, como vitrales. Ay, no sé, siento que en otra época me hubiera puesto a hacer vitrales en las iglesias. En esta época ni siquiera me paro en una, pero, sí. este, o sea, eso fue muy, muy desafiante. O sea, tuvimos mil cambios, teníamos mil lugares donde se iban a poner, o sea, necesitaba hacer los banners de afuera, los lugares, aparte, eh, todo el diseño de producción de la, de la sinfónica iba a ser en base a mi ilustración. Entonces, uf, uf. una vez que se hizo, miren aquí está, una Qué vez que emoción. se hizo, se empezaron a hacer los backgrounds y se empezaron a hacer los elefantes y todas las cosas basadas en lo que yo ya había dibujado. Y luego ya saben de que ahora hazlo para un libro, ahora hazlo para una presentación. Se en un montón sí, de no, contenidos de hacer comunicación. recortables para los niños y que puedan usar el elefante. y que. Entonces cuando me di cuenta, una simple ilustración fueron seis meses de trabajo, ya sabes y la verdad es que también el, el hablar con una empresa internacional y con una junta directiva y con Empecé a ser como un poco más profesional, ya sabes? O sea, okay. me, me, me. ¿Te me, obligó, a, me obligó. Como a hacer más centro en calendarios? Sí, o sea, aparte ellos, o sea, empezamos a trabajar a las 9 de la mañana de allá, eran como las 10, 11 de la noche mías. Había horario invertido. Sí, entonces yo trabajaba en la madrugada mientras ellos trabajaban en la mañana y tuve que invertir mis, mis horarios porque literal necesitaban cosas ya. Ya sabes, o sea, ya las vamos a mandar a imprimir y no era imprimir una. Es line, así ya, Sí, sí, sí. No, claro. ¿no? Y tiene que ir súper sí, no, la... revisado. Yo de verdad, me, me mandaban todo. Y y tardaban años en llegar, entonces ya cuando me llegaba, si veía un error era como, de ¿Qué, ¿Qué, crees? ¿Qué creen? Hay que cambiarlo. Lo bueno es que cuando terminó la gráfica, o sea, cuando ya teníamos toda la gráfica de Singapur, era como, bueno, ya está bien, está increíble, está perfecta y no tuve un error y fue como de salvado. Ya sabes, es como equivocarte, no sé, para una sinfónica y para todo esto me da muchísimo miedo. Yo creo que ese justo ese miedo a fallar me ayuda muchísimo a tener como tanta, tanta perfección en lo que hago. Okay, el se ve compromiso. muy imperfecto, uh -huh. sí, se ve imperfecto y todo, pero pues quiere decir como, o sea, siento que aún me interesa, ya sabes, o sea, me interesan las marcas para las que trabajo, mis seguidores, lo que yo hago, o sea, me interesa, me interesa que se vea bien, no me interesa que sea solo algo que esté ahí. Entonces, no, tienes como este compromiso con la. Sí, la con calidad. La gráfica, con la imagen, con la calidad. Sí, es como de, quiero, quiero darle quiero sistematizarlo ya sabes es como de no solo son diseñadores que ahí hacen algo no es como de tienes que hacer esto y tienes que tener un sistema y tienes que porque pues al final es tu chamba es tu trabajo perfecto estamos recibiendo muchísimos saludos Ay, muchísimo saludos amor ¿eh? saludos en Ay, Facebook, este, que te este ahí, que sí es, y sí si, y sí si, eh, eh, Rosales hermana, no le hable, no le hables. <risa> <risa> te amo te amo mami eh, Rigo Cervantes ese eh, es mi hermano claro dice Jorge Berz un corazoncillo este, ver, Jessica manda... me mandó un saludo a mí. Mándame fotos. Jessica, hola. Qué <risa> bueno que nos estás viendo. Yo también invito Pero a mis creo... amigos que van al programa y sí, no pues se conectan. Creo que no dónde? estás viendo los comentarios en vivo. En vivo, sí. no, sé. no sé. Hay, hay, que, ver. hay que ver dónde veo. Ahí van apareciendo. No este... sabemos cómo ver los comentarios. Y entre tanta cosa, hay también una pregunta Cuéntame. de Luis Kensler. Dice: okay. ¿Qué le ah, recomendarías? Sí, un hay... <risa> sí, buen comentario. No han visto los comentarios. Te digo que ahí estaba ¿Qué le recomendarías a los que están iniciando en ilustración o dibujo? Dibujen. Ya sabes, es dibuja, como... Dibuja, dibujen. dibuja, dibuja. Dibuja, dibuja, Sí, o sea, muestren lo que hacen. O sea, no se lo queden, que no les dé miedo. A mí me da un chorro de miedo. Era como de, esto no es suficiente. O sea, los veía, ya sabes, como que los terminaba. O sea, no es suficiente. Para mí no es suficiente. No está a un nivel internacional. No estoy para competir en Instagram. No estoy para competir en Behance. No estoy en Dribble. O sea, no... Cuando me quité ese miedo y empecé a compartir, empecé a dibujar sin que me importaran, o sea, los likes, los shares, lo, era como de dibuja dibuja, dibuja, dibuja, dibuja, o sea, incluso muchas veces me ha analizado, mi, anal, anal, analizado mis redes y es como, es que a veces haces cosas que, o sea, ¿quién va a querer compartir que están tristes? No, no, no, no, no tienes que compartir que eh, esto que está pasando en el momento, y yo, mira, o sea, yo ahorita no puedo con las cosas en el momento, o sea, no puedo con lo que está sucediendo en el mundo sino no puedo con mi mundo propio. Y muchos estamos así. Ya sabes, quiero dibujar lo que está sucediendo en mi mundo, en, en, en mi yo. Y empecé a compartir eso. Empecé a compartir todo lo que hacía. Y eso me ayudó muchísimo a, a mejorar mi gráfica. Ya sabes, es práctica, es práctica. Practiquen, dibujen todos los días lo que les guste, lo que no les guste. Y cuando se sientan muy cómodos, cuando ya por fin hayan encontrado su gráfica, cámbienla. Y mejoren. Y es como... Sabes, sí, como no casi no detenerse no, no de Es como... Te puedes estancar también, ¿no? Sí, exacto. O se puede hacer justo este hábito al inicio Está padre hacerlo, no decir, tiene un hábito, pero después... Sí, de repente es como de Ya me cansé de la línea negra, bye, ahora por las texturas Ya me cansé de las texturas, vámonos a vectores limpios Ya sabes, es como... Practiquen y hagan cosas Y yo eso les recomendaría a todos los que están iniciando eh, Compártanlo, que la gente lo vea Y te vas a dar cuenta de que tal vez Ya sabes, el, el único que estaba en tu contra Eras tú en tu cabeza y a la gente le gusta, y compartir tu gráfica es como compartir una parte de ti mismo. Entonces, sí, compartan. Compartan, lo cual es como tu hábito justo para estar dibujando cargas con un sketchbook. Con... Ah, me van a odiar. Ros Rosina Marisin, toda la vida me regaña porque yo no, yo no soy del sketchbook. Yo no, no boceto en, en, pues, en, sí, en, en papel, físico. Sí. Tengo mi iPad. Todo el tu día. IPad. Sí, es tu compañera de... Sí, y si voy en un vuelo, bajo la... Ya sabes, como para comer y dibujo. Y si estoy con mi mamá, o si estoy comiendo, o si estamos ahí, dibujo. Me la paso dibujando, pero... O sea, yo ya soy un poco más digital, ya un poquito más millennial. Creo que uh -huh. ya estoy muy vieja para ser millennial. Viejo. <risa> Entonces, pero... No, o sea, sí ilustro y sí boceto, pero todo en mi iPad. Pero está bien. Sí, o sea, ¿sabes? igual es bocetar. Sí, no importa la técnica, pues. Sí. Y el, el, justamente... La facilidad de las nuevas tecnologías es que puede uno hacerlo en cualquier lado. No necesitas llegar a tu casa, agarrar tu. Todo el ritual. contigo. Sí, una, una, no, una vez se me acabó la pila y Ross tenía su libreta y ya estaba. Mira, baboso, ya viste. Baboso no es grosería. <risa> sí, es como de, ya ves, estoy es aquí dibujando, dibujando y tú. Es de... <risa> sí, eso. Súper. Que esto del iPad también, hay mucha gente que todavía. El modelo nuevo, que sepan que ya es muy. Ya se siente muy natural también. Sí, ya, porque como si fuera un lápiz. Yo todavía veo gente que no se decía comprarla porque dice, no, es que se quedan, yo creo, con la experiencia de las primeras tabletas, las primeras iPads que traían como este pincel como para el, el teléfono. Como y, de palma. Sí, sí y, que, y no. que, ya sabes, dibujabas y aparecía la línea Sobre, dos minutos después ajá, y, sí, y claro. todo mal. No, esto es como un lápiz. Es una muy repente, buena inversión sí, tener yo, un Yo iPod, cuando, ¿no? cuando dibujo, o sea, obviamente empiecen en servilletas y en todo, ya sabes, por en por algún por punto poco. den ese paso. A las a la del cuaderno. Sí, sí, sí, o sea. Lo de menos es... Sí, es un iPad, una libreta para que lo hagan. Sí, que lo hagan, que dibujen, no importa en qué. Pero sí, tú y yo nos conocimos en un concurso, de hecho, en una... En un evento. En un evento, ¿no? sí, y concursamos. Y me acuerdo que tú estabas directo en la computadora y yo estaba en el iPad dibujando. Ah, y ganamos. ¿eh? ¿Y ganamos. <risa> ah, sí, claro. O sea, Estábamos este, diseñando ahí... Este, diseñando una caja de pizza. Una caja de pizza o sea, en, una en una un reto de, de una hora para Adobe. Les para mandamos Adobe. saludos también. ¡Saludos! Susana te amo Y allá nos, nos conocimos sí. Y yo traía mis postales Que eso de traer el sí, cine exacto. Eso es como muy buena forma de conectar es claro. Conectar con otros y es como Eso está increíble Porque esas cenas Esos como donde, Desayunos Donde conoces a otros ilustradores Todo es como de Qué padre O sea Ya sabes Tal vez hay cosas que yo no sé hacer Y te mando este Ya sabes Es como de Yo sí, no tomo sí. fotografía Pero conozco un gran fotógrafo Yo no animo Pero conozco una gran animadora Y es eso Es como Hacer el networking con otras personas Me encanta Y pues sí O sea ese día Para regresar a lo del iPad yo tenía mi iPad y así y empecé a dibujar y tú lo tenías ahí en la computadora y otros estaban tomando video. Entonces cuando nos dimos cuenta ya teníamos... Hicimos un promo en una hora. Sí, sí. Hicimos una promoción vale. con video, un, con stop motion. Pitch. Todo un pitch en una hora. Ah, no, un stop motion que se sí. hizo con un teléfono, en un iPhone. La o verdad sea, es que ya producir, no hay excusas si tienes como... Las ganas. Como las ganas y, y te vas haciendo poco a poco tus herramientas. Sí, y, entonces, ya en esta era digital. Pues, si sí. tienes un teléfono, o una mano realmente como que ya podrías empezar, a, empezar, empezar a producir a contenidos. Te no olvido que me dijiste bonito, ¿eh? <risa> pues, eh, sigamos leyendo acá hay comentarios. Eh, ahora sí, en vivo tengo aquí la lista. Dice, ¿cuál es el siguiente paso para Alfonso Cervantes? Dice Jorge Berth. ¿Cuál es el siguiente paso? Que sigue? ¿Qué viene para, para Poncho? Creo que ya lo di. O sea, estoy seguro de que el siguiente Está paso lo, lo estoy dando en este momento, o sea... Aquí. No, no, no, no, no, no así, así, mientras me enseguida. La... No, Era pero... venir animatón. Ya, lo cumplió. O sea, hacerme ilustrador, ya sabes, es como... Ya basta de que sea mi cosa secundaria que hago mientras voy a un trabajo que tal vez me gusta, pero no me encanta, ya sabes. Es como, quiero ilustrar diario, quiero vivir de eso, quiero diseñar todos los días, quiero tener que verme involucrado con diseño y colores diario, y es como... Es eso, es como... ¿Sabes qué? Tener el suficiente valor de decir muchísimas gracias, trabajos de oficina, quiero ser ilustrador. Ok, ¿Ya sabes te es, vas es, por toda la aventura. Sí, es como ver, de, eso. quítense, es como de, o A sea, en el trabajo de oficina tal vez puedo dibujar una cosa diario, <risas> afuera dibujo cinco o seis y, me, y, y lleno, y es como de, y, es, y, y siento algo y lo mando, y de repente veo algo de Pokémon o de, de las cosas que me gustan y lo hago, entonces es eso, volverme ilustrador, de verdad de o sea, verdad de verdad tiempo completo digamos sí. ¿no? de verdad un, un ilustrador real como un, como Pinocho <risa> de, de, de, de, de <risa> momento quiero, quiero ser un verdad. ilustrador de verdad <risa> ¿Qué seguiría en la gráfica? ¿Tienes idea o estás por descubrirlo? Me estoy deshaciendo de la línea. Okay. Eh, gráficamente siempre he tenido mucha línea, pero siento que era algo como, como una muletilla, ya sabes, porque encierras y el stroke, encierras como mucho en dónde vas a dibujar y todo. Y cuando trabajas con plastas, cuando me, me he empezado a ir un poco a Photoshop y a todo esto, gracias a las cosas de Adobe, como eh, creo que hay un Photoshop Sketch y cosas así... Empecé a dibujar y fue como de guau, wow, o sea, lo que yo boceto, tal vez lo puedo bocetar sin estas líneas, ¿no? O sea, en, en vectores nunca las tengo, en vectores claro. no mantengo la línea, uh -huh. pero en las cosas que hacía a diario, ponía esta línea y pues me ayudaba mucho, era como, pues ya nada más rellenas aquí, <ríe> ya sabes, como, rellena, aquí ponle rosa, aquí ponle verde. Eh, ahora con las plastas es un poco más difícil porque tienes que imaginarte en dónde va a quedar, ya sabes, este, empezar a rellenar una sobre otras, layers, era algo con lo que yo nunca había trabajado. Y pues es eso, o sea, gráficamente me estoy deshaciendo de la línea, línea free. <risa> <¿Sí>? <risa> Como del gluten. No, no 100% ¿Sí? <risa> línea free. Ajá. En la ilustración me estoy deshaciendo de la línea, en, en lo personal del gluten, entonces todo está bien. <risa> todo va avanzando. Es todo. eso, todo avanza, todo se mueve. Estamos hablando mucho de ilustración, pero en el banner hasta arriba de tu Facebook tienes una pequeña animación. ¿Eso es tuyo? ¿De dónde salió? ¿Hay, hay alguna aspiración? Ok. Yo siempre he creído... Jimena Oropeza se llama, Jimena Oropesa, anótelo. Ella anima todo lo que yo hago, todo lo que yo hago porque aprendimos juntos. Cuando mm -hmm. yo aprendí a dibujar, ella estaba en su primer trabajo, yo estaba en mi primer trabajo, estábamos en Puebla, y yo siempre he sido, o sea, me encanta que la gente experimente, ¿no? Que la gente intente animación, que Desarrolle intente todo. cosas. Pero también que se centren y se den cuenta de lo que son buenísimos. Mm -hmm. Entonces, como de, yo me di cuenta que era muy bueno ilustrando, y me di cuenta que Jimena animaba increíble. Entonces... A veces cuando veo algo lindo que hice o cuando tengo algo que puede ser un GIF o que puede ser algo como más eh, animado, ella hablo con ella. Sí, claro. O sea, mm. ella se encarga de animar mi vida. Ya sabes, es como de todo lo que yo hago, ella ella es la encargada. Pero me encanta la animación, me encanta verlo animado y así, pero jamás, jamás me he metido como... No, no, no, no te lo sé ni mover. No, no, no. Jamás claro. keyframes y todo eso. No, no, no, no puedo. Pero... O sea, ahí fue cuando le dije a Jimena, tú eres increíble en animación, por favor, ayúdame, yo soy muy bueno en ilustración. Y hay, a veces también hay que enfocarnos, ¿no? O sea, sí, a veces... hacer tu arte y, y, y más bien, colaborar también. con gente que haga sí, otras... Hay, hay que colaborar, o sea, no, no puedo ser todo no loco. O sea, exacto, uh -huh. es como de, a veces necesito un equipo de producción, a veces necesito alguien que grabe, alguien que tome fotografías. Es como de, tengo amigos que son fotógrafos, son increíbles. Y que lo hacen y lo hacen, y lo hacen bien, en dos y bien segundos, sí. Ajá. Yo me puedo aventar y lanzarme a hacerlo y me tardaría seis días y me quedaría la mitad de bien. ¿Ya sabes? A veces es de como... En manos de sí, alguien que, un experto. Que es como de, ella es experta en animación, dáselo. Experto en fotografía, experto en, ya sabes, audio y video, cosas así. Si yo algún día tuviera que hacer algo en un domo, iría contigo. ¿Ya sabes? Es como... <risa> Entonces... Es eso, es como de, darte cuenta de en qué es, son buenos todos los demás. Y esto es muy sí. de, como de Pokémon. ¿Ya sabes? Es como de... Atrápalos <risa> a todos. Es como darte cuenta de en qué son buenos cada uno de los de tu equipo y lanzarlos. Ya sabes, no tienes un equipo de puros Pikachu. <risa> Esa es muy buena ya idea, ves. Este, forma de... Mi Analogías que yeah. todo el mundo entiende además Sí, sí, exacto <risa> Es como de, tienes que hacer un equipo Un equipo que, que tenga fortalezas en varias áreas No solo en una Porque tienes que estar listo Sí, ser, sí, claro. pues, sí. y que poder bajar a varios formatos que Sí, es la ventaja, tú puedes dedicarte a lo que te encanta a Tu ilustración y... Podría bajar eso a banners, para un museo, para aplicación, para un producto. Exacto. ¿Formatos alguno en especial que te guste ver tu ilustración en revistas, en videos? ¿La has visto? En... Me, de, de verdad, animada me encanta. O sea, porque a veces no me imagino cómo serían. Y muchas veces, o sea, nunca, nunca doy eh, pues, la pauta. Ya o sea, sabes, como me lo imagino así. O sea, no, yo la entrego. Y que se mueva, y que, sí, pues, y que yo, cobre vida. Exacto, Jimena se encarga o sea, aprendimos juntos, ya sabes, éramos uh -huh. éramos pues, compañeros de trabajo, de vernos diario y así, cuando nos dimos cuenta fue como, qué increíble queda lo nuestro, ya sabes. Sí, yo, ella ideal. no me dirige en cuanto a mi arte, yo no la dirijo en cuanto a su ilustración, y es algo genial, entonces es... Está súper bien, porque pues, bueno, el arte de por sí la ilustración ya te está comunicando una idea es eh, eh, hacerla más rica, ¿no? Con movimiento que pueda sí, comunicar más. Me encanta. Que era me lo que estábamos platicando que ahorita del, de la comunicación. ¿Cómo ha evolucionado hacia los GIFs, hacia. La animación como tal. Ah, sí, tal. claro. Yo ya no puedo expresar nada sin un gif. O sea, ya es como de... Necesito un gif. Un gif. Ya no. vivimos como en Harry Potter. Sí, ya, ya, en ya, todos se en se ya ya todos ya todo son este. Ajá, yo, ya si ya todos estamos son... acostumbrados a ver sí. a... Ya están mis nudis. Ya, sabes. ya, ya claro, son este. Para que mucho más llamativas. Ya, ya son este. GIF. Ya son gif. Ya son gif. Pues, Bien, entonces, ¿cómo, ¿cómo andamos de tiempo? Porque por Cuénteme. aquí tenemos mucha gente este, también comentando. No? más si no nos detienen luego, nos, nos vamos. ¿Nos ah, vamos? no importa. Yo, yo no me voy, no me paro hasta que me den mis chilaquiles. Esos van a ser ahorita aquí saliendo. Y mi camerino con todo blanco, rosas blancas y quería este. Y Emanems este, rojos, <susurra> solo M&M's rojos. Numbo. Todos los demás quítelos. Todos <susurra> los demás quítelos. Sí, claro. <susurra> y este ah, a ver cuenta. para terminar de leerle por acá okay. a Alicia Rosales dice te queremos saludos Pon Aldo Mondragón también manda saludos una carita feliz mm -hmm. Scar Andy dice Rigo ya tiene su corazón idiota <risa> Sí, una ya pregunta lo pregunta para Poncho Aldo Mondragón Pon son, soy tu fan es que es eso ya o sea, no están preguntando y eso me pasa muchísimo se conectan más bien sí, sí es como te quiero me encanta lo que haces eres un gran ilustrador y es como yo, o sea eso sí, es como de, sí, es increíble Y aparte te motiva a seguir Exacto, a exacto, o sea, no me ha pasado Nunca, de verdad, nunca Lo voy a jinxear si lo digo y me va a pasar Pero ya sabes, como que eh, que, que me escriban, eres un imbécil No, eres hater. Sí, eres un tarado, no? eres, honesto, eres un esto Y es como de, o sea, porque sí lo soy ¿ya sabes? O sea, es como de, si me dijeran idiota no me ofendería Porque lo soy, pero Muchas veces es como, si me escriben en un inbox Es como de, Alfonso, me encanta tu trabajo Y yo Gracias. Ay, no pensé que me fueras a responder. ¿Cómo no te voy a responder? O sea, eso es como... ¿Tú de... Te tomaste la molestia sí. de ver lo que hago, de escribir un mensaje, de que te lata. Si sí, no, uno se puede tomar dos minutos. Sí, exacto. Es como de... Ay, no, no, no tengo tiempo para mis seguidores. Ellos sí. tienen tiempo para ti. Ya sabes. Sí. Ellos sí, te sí, siguen sí. diario, te sí, comparten es como diario. Una y es como... Sí, es como de... Me escriben, oye, es que hoy me siento mal. No te sientas mal, todos hemos estado ahí. <risa> Entonces, es como, sí, de repente, una, una chava de Colombia me escribió y me dijo, es que estoy muy mal, me siento muy triste. Y yo, mira, si estás en el hoyo, decora el hoyo. Ya sabes, es como okay. de, dibújalo, ilústralo, no sé qué, y vas a salir, es que soy ilustradora y no sé, cómo dibuja, tú tranquila, todo va a estar bien. O sea, es eso, ya sabes, como no el mensaje genérico de, hola, ¿cómo estás? Muy bien, bye, cuídate, adiós. El, sí, el automatizado. Sí, sí, sí, ¿Y? sino sí. como, ¿qué onda? O sea, ¿Qué te duele? Te a mí me ha dolido. Sí, y al otro día hice un dibujo y abajo le puse para, no me acuerdo ahorita su nombre, pero para ella, de Colombia. Y sí, así como, de, muchísimas gracias, y yo, sí, pues, claro, de ¿qué? O claro. sea, me inspiran ustedes, yo los inspiro, nos llevamos, son mis amigos, no lo son, pero es, yo siento que sí, ya sabes, es ya. como, oh, es como ya, ya reconozco sus arrobas, ya ya veo que me ya escriben, los, ajá, sí, sí, sí, es sí, se, es se vuelven como, como... Te das cuenta cuando cambia la foto de perfil. sí, sí, sí, sí es como sí, un momento ahí. Sí, o sea, lo, mis arrobas de, de, ya sabes, de, no sé... De, de, de mis amiguitos que ya, tal vez no los conozco, nunca los he visto, pero siempre me apoyan, siempre me, me dan like, siempre me dan share. Sí, siempre. como que ubicas ya la gente que sí, sí. está, sí. seguidores, sí. Verdad, sí. La, la verdadera comunidad de, sí. de seguidores, de gente que y, le gusta el trabajo. Y me encanta, es como, no, no me conocen, ni me quieren ni me dicen, sí, te quiero y gracias y te amo, Poncho, y así de... O sea, porque aquí hay muchos comentarios de mi familia, muchísimas gracias por claro. tomarse el tiempo, tía Alicia, Rigo, mamá, <ríe> pero... <ríe> eh, o sea, saber que hay gente que nunca me ha visto, gente con la que nunca he congeniado y que a partir de una ilustración me hablan, o que a partir de una ilustración... No sé, hay gente que me escribe y me dice, todos los días espero tu ilustración en mi timeline. Y yo así como... Ah, qué padre, sí. Eh. Sí, yo, yo todos los días espero no combustionar espontáneamente. Ah, <risa> sí, <risa> como, cada quien que ya no sus aspiraciones. Ya <risa> <risa> sí, es, de... es un compromiso. Eh. Y luego pasa, o sea, de repente te llenas de cosas, me fui de vacaciones y así, y lo dejé como tú ponía dos ilustraciones a la semana y dejaba toda la semana sin nada. Y de repente tenía mensajes como de hola Pono, ¿y ¿estás bien? Y ya sabes, Mira, nunca he estado bien. <risa> bien, bien como, o sea, psiquiátricamente no. Pero es como de perdón, es que he estado muchas claro. vacaciones, ahorita me, me liberé y no sé qué. Pero tienes que encontrar el tiempo. Ya sabes, es como ya la gente lo espera. Ya es, ya es algo... Que... Seguramente te sucedió. Yo tengo 700 seguidores nada más, pero los quiero muchísimo. Sí. Últimamente que he estado temblando, cada vez que tiembla, alguien ah, me escribe, oye, ¿cómo está? estás? ¿Estás ¿Sí? bien? Me escriben de chile, de Ay, pronto no. es como de <risa> son lo me mejor. Con... No, es sí. que a mí me ha pasado porque las tres veces que ha temblado últimamente, o cuatro, no sé cuántas hayan sido, he dejado mis llaves <risa> adentro de la casa. Uf. Y me he quedado afuera. Y me he quedado afuera en chones. Ya sabes, sí, o sea, claro. El quedé... último fue a la una de la mañana. Sí, sí, no sí, sé ese qué. me quedé afuera en chones. Y no el chon bonito. Ya sabes, no, el chon guango. El, el ya Sí, el agujero. wango el, el horrible. Y estaba, estaba el vecino guapo. Y yo, ay no. Yeah. <risa> Entonces sí lo pongo en Twitter, ya sabes. A mí me gusta ser como muy real en cuanto a lo que pongo. Es como de, me quedé afuera, afuera en chones. Y sí, fue así. lo puse como... también una ilustración, lo acabo sí. de ver, ¿no? De tu quite, de mochila, de emergencia Exacto. O sea, porque yo me la hice para mí. Fue como de haber leído. A Menes, aumentó una amiga a, este, a Emma y le dije, Emma, ella tiene una mochilota así gigante llena de cosas. Y le dije, ¿qué meto en mi mochila? Claro. O sea, porque no es posible que yo siga saliendo y que con lo único que salga sea con mis calzones, mi poca dignidad. O sea, es... ya sabes, como de. Y lo hice y fue como de, bueno, tal vez, o sea, mientras me estaba diciendo todo lo que necesitaba en la mochila, fue como, de, bueno, tal vez esta información le sirve a alguien más, ¿no? Y ya sabes, sí. como, de, pues lo ilustro y súbanlo. Y a ver, órale. Y se compartió y lo tienen muchas de mis seguidoras y todo. Y fue como de, pues sí, es que. O sea, a veces la realidad nos ayuda claro. para la ilustración, ¿no? O sea, en sí, todos, o sea, como para estando, ¿ya sabes? Así como de, Básicamente lo que hago con ustedes ahorita es un estando. Pero. Y funciona muy bien, evidentemente a la gente le encanta. Yo me lo estoy pasando bomba. Sí. Sí. Gracias, gracias. Hay otra línea ahí que podrás explorar si quieres. Sí, no, me bomba. encanta. Ya hablé con la producción, vamos a hacer un va, programa. Arranca el programa sí. de Pon. De Pon. Se o sea, acaba de... animatón. No, no, Voy a hacer como una sección, ¿ya sabes? Como de bienvenidas, hola. El clima. Pero hay, sí, hay un fondo verde que es podemos eso. aprovechar es, es algo que, <risa> es algo que a mí me encanta es como de, a ver ilustras ya sabes e eres o sea eres bueno con la gente hablas ya sabes es como de Mucha de la gente es como muy retraída y muy sí, claro sí no, yo ilustro y es como de, no claro. o sea ya hablas conectas eres como es como, yo, yo puedo dibujar, platicar contigo, eh, no sé, tal vez también tengo mi parte seria, puedo hacer presentaciones de marca, ya sabes, es como... Claro. Es agarrar todas estas cosas que, que, que tienes, todos tus poderes... A tus fortalezas. Y, sí, y utilizarlos, es como de, bueno, si ilustras, y si la gente te quiere ver, que te vean, si ilustras, y si la gente quiere un producto, sácalo, si ilustras y... Hazlo, no, ¿no? Es, como, Eso es tal cual... Es como, ya, hazlo, haz, uh, literal ser un, un vendido <risa> <risa> O sea, a utilizar todo lo que tengo Y todo lo que me gusta Como platicar y echar el chisme Y todo esto para algo más Ya sabes, para conectar con la gente Es como, de ya, ya conectamos con mi ilustración Ahora conozcanme Hola, soy Poncho A veces tengo selfies ahí en mi, en mi stories de Instagram Es como de, ay, estás bien guapo <risa> Muchas <risa> y gracias <risa> Y entonces, para no, eh, conectar, eh. ¿Por qué estaría conectando con mis selfies? Pero bueno, al menos les gusta saber Quién está detrás de esa ilustración Le mm, damos un una cara Es que hay mucha gente que se mantiene como... Mucho el, el artista, el muchas veces sí. el anonimato. No sí, es, es como tan, de no, yo solo soy el mi perfil. Muchas yo. veces no es tan social. Pero es que ¿no? también sucede que a uno le gusta mucho el trabajo de alguien y cuando lo conoce es como de. Uy. Ojalá nunca lo hubiera visto. ¡Ah, no! Sí, pasa! O sea, no, no por cómo se ve, pues, sí, pero, pero empiezan a hablar y a, y a darte cuenta como de otras cosas que tienen la cabeza. Sí, es... puede ser. Yo creo que eso es les pasa conmigo, pero al revés, ya sabes. Es como, ay, quiero Los conocer a, a Poncho. Y llego yo, ¿y cómo estás? ¿Y ¿De qué hablas? Y no sé qué. O sea, me pasa mucho. No sé, Este fin de semana fui a visitar a Eldi, a eh, es un ilustrador ahí en Puebla. Y de repente entré, ya sabes, como que entro yo, estaba haciendo un mural y pasó: ¿qué onda? ¿Qué hacen? Bueno, a ver, voy a ponerme a dibujar, mmm, ya sabes. Y luego, como que lo pensé y dije: ¿qué he metido? Ya sabes, es como de. Sí, sí. es el día que parecía como, como serie de Friends o algo así. Ahora, artista invitado, Alfonso Cervantes, y entro yo: ¿Cómo están? Los ayudo, eh, los ayudo a pintar, ya sabes, Pero es así, o sea, sí soy yo, no tengo, no tengo barreras, no, no tengo esa persona en la cabeza que te dice qué decir y qué no decir el mío se okay. fue de vacaciones ya, de, desde se... 1993, Apagó. sí, no, qué bueno. Siempre tuve... Sí, siempre tuve problemas en la escuela por esto, siempre era el niño que dibujaba, que hacía chistes, que, me... o sea, mm -hmm. entonces nunca renuncié hasta él, no, no es que como... hay banda que ya deja hasta de dibujar, es como otra constante en el es, mundo del animador, del es diseñador, muy ¿no? difícil. el diseñador Digamos frustrado, la vida, la vida es complicada, sí, sí. Sí. pero es eso, es como no dejes de ser tú, ya sabes, mm. la vida no me cambió y no lo voy a permitir, y es como... O sea, hay gente que dice, ay, ponche es súper buena onda y súper lindo, ellos tienen razón. Hay gente que llega y dicen, es un maldito, mira lo que ha hecho, es un culero. También tienen razón, ya sabes, es esta dualidad, es como no ser, un, no ser una persona definida, no ser... O sea, siempre me he sentido como, más como, no sé, admiro mucho el mar, ya sabes, es como de... A veces está calmado y a veces es una tormenta, Qué así bonito. soy yo, y es eso, es como me gusta la gente Sertín. la gente que no es bidimensional me gusta la gente que tiene capas que tiene momentos y que tiene todo esto. están, están entrando para corrernos ah, sí. en Ay, este ya, momento porque perdón. ya llevamos casi a la hora de vamos ya programa. casi a la hora pues vamos a tener que continuar. Cerraremos pues por aquí leyendo de volada nada más dice Fredo ponme siento incompleto sin tus palabrotas verdad y a Sebastián le decían, ya lo están escuchando este, por acá la porque... post verdad ese Sebastián es un loquillo y también por, por eh, palabras, limón, dicen, ¿tiene usted algún tipo de retraso, por más ligero que sea? Sí. <risa> no, esto Un es una verdad, mis papás son primos. No, de verdad. Lo escuchó primero aquí. Lo escuchó primero aquí, los papás de Alfonso Cervantes son primos. el final de temporada. Exacto. Es el final de temporada. peida negros. Mis papás son primos. Muchísimas Muchas gracias, gracias Alfonso. por todo. Perfecto, extraordinario cierre de temporada. Gracias no a haber ustedes. Sido muy, mejor. Muy, gracias. Muy este, bueno. increíble. Vamos a tener que un pequeño corto a la, a la despedida. Muchas gracias por estar gracias aquí. Por Entonces, no los, te chilaquiles, vayas los chilaquiles. Los chilaquiles. Los chilaquiles, chilaquiles, no chilaquiles. Vamos a ir, eh. Y te los comen. Me los gracias. Vale. Gracias por vernos. Vámonos al corte. Esto es Animatón, muchas gracias, acaba de estar con nosotros Alfonso Cervantes, increíble invitado, muchísimas gracias Alfonso por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que se quedaron a verlo por los comentarios, por las compartidas por todo lo que hubo. Acabamos de ver también rápidamente un pequeño demo. de Un demo de Hola Combo estudio de animación aquí en la Ciudad de México nos iban a acompañar pero esto de la animación nunca para y están chambeando ahorita al 100% les mandamos buena vibra que acaben cosas. sus proyectos Éxito combo. y pues entren a holacombo.com y echen ojo les recomendamos 68 Voces, un proyecto de difusión cultural que están haciendo que rescata lenguas indígenas. Muy destacable Entonces, pues, eh, Esperemos ¿quindo? que puedan estar con nosotros en la, siguiente, en la temporada, siguiente temporada A ver si inauguramos con eso Y pues entramos en un eh, hiatus, en una pequeña pausa Vamos a dejar descansar el proyecto Un poco para renovarlo, para ver Qué otros formatos podemos explorar Pero vamos a seguir produciendo contenido Exactamente Y pues invitarlos a que sigan Bastián, te agradezco mucho que estés aquí La ah. verdad no se hubiera podido hacer esto Sin todo no, el apoyo bien. de la gente que le sumó SAE, Ultra Muchas gracias a toda la gente en cabina que dieron todo exacto Lola Pesu Eric todos y en también redes, este, Ana, Ana de si este, y pues gracias por reclados. el espacio Y vamos a seguir, mándenos, síganos enviando comentarios Seguimos, designando Media eh, constantemente sigue publicando contenido Para que sigan informándose ahí Viendo más lugares donde pueden ir a hacer networking Que nos conozcamos también, que nos escriban Sí, estaría fantástico, ojalá podamos ir a eventos y se acerquen y hablen Llevar esta sudadera para que me reconozcan Clásica, <risa> ya, icónica es este uniforme Sí, si me ven de lejos no hay pierde, voy a ser yo este, ha sido una increíble experiencia animatón, esperemos poder seguirlo haciendo durante mucho tiempo más, este, y vaya, yo fui Bastián Pascal, arroba school cool, son mis redes en Facebook, en Twitter, eh, búsquenme, hablemos, platiquemos, sigamos hablando de animación, Jesús. Yo, arroba Dabne, si quieren contactar directamente conmigo, y con designares si quieren eh, la parte de los cursos de capacitación, de producción de contenidos, invítenos a hacer proyectos también, chambas bonitas y pues también conocernos y también si quieren compartir sus proyectos designar en Media está abierto para todos los que quieran este, mostrar los proyectos que están desarrollando y si en algo les podemos apoyar ahí estamos bien jóvenes gente del mundo esto ha sido animatón nos vemos en la siguiente temporada chao bye chao